¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio Tentor y soy la voz que está detrás de los videotutoriales de estructura de datos. En esta oportunidad vamos a discutir y charlar sobre los arreglos. Esta es una estructura de datos que implementa el tipo de dato abstracto arreglo, que se define como una colección homogénea de elementos, o sea, del mismo tipo, a los cuales se puede acceder mediante uno o más subíndices. Pero veamos un poquito más cómo, cómo es que surgen y cómo nos sirven los arreglos. Generalmente yo utilizo las cajas como una analogía de las variables en los programas. Para mí una variable es como si fuese una caja. Yo puedo tener algo dentro de la variable, puedo tener algo dentro de la caja. Ahora, para diferenciar una caja de otra, necesito ponerle un rótulo, ponerle un nombre, que es lo que hacemos con las variables. Lo que pasa es que muchas veces, cuando estamos programando, necesitamos manejar el mismo tipo de dato para muchos o muchas variables. Entonces, es que vamos a necesitar nombre 1, nombre 2, nombre 3 y así hasta agotar la cantidad de variables que necesitamos. Y la verdad que eso es bastante engorroso. Desde los primeros pasos de la programación, de los lenguajes de programación, es que tenemos la posibilidad de darle un nombre, un único nombre, a varias cajas. De esta manera es que vamos a poder eh, utilizar cada caja mediante un subíndice. Es como los, los, los, los numeritos chiquitos que tienen las variables en la matemática, solo que acá lo hacemos entre corchetes. Eh, lo hacemos con los corchetes porque los paréntesis ya están utilizados en las funciones. De esta manera es que sabemos que esa expresión, nombre su 2 igual a Juan, significa que estamos guardando la cadena de caracteres Juan en... La caja que se identifica con nombre sub 2. Esa caja justamente. Epa, eh, nombre sub 2 y estamos tomando la tercera caja. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la verdad es que los arreglos comienzan a numerarse a partir del número sub 0. En un rato vamos a eh, definir y vamos a comprender por qué se hace de esa manera. Pero la verdad es que, por ejemplo, acá en nuestras seis cajas, nuestro arreglo de seis elementos, se numeran del 0 al 5. Lo importante, independientemente del de sub2 o, lo, o los subíndices que quieran, es que para nosotros es una variable. Nosotros sabemos que es un lugar de la memoria en el cual estamos guardando la cadena de texto Juan que la identifiquemos con un nombre de variable única o con un subíndice de un arreglo, esa es una cuestión de dónde la estamos guardando. Fíjense, allí tenemos Mariela en el cuarto elemento. Recordemos que es el que está en la posición 4 y comienzan en la 0. Veamos cómo en programación orientada a objetos se pueden manejar los arreglos, particularmente el caso de Java y C -Sharp en estos dos lenguajes los arreglos se declaran indicando el tipo, corchetes y el nombre de la variable de esa manera tenemos declarado el arreglo todavía no existe necesitamos decir new o sea tenemos que crear el espacio asignar el espacio de memoria para el arreglo y es allí donde indicamos el tamaño es allí donde decimos cuántos elementos queremos lo importante, lo que estamos viendo es que los arreglos son objetos, porque se crean con la palabra reservada new, esto significa que en algún lugar de la memoria tenemos una caja, una variable que en este caso es una referencia, esa referencia tiene el nombre números y en el GEAP o montón recordemos el modelo de asignación de memoria, se van a eh, reservar el espacio para los cuatro números. La dirección de memoria del de primer elemento es la que se guarda en nuestra caja números. Esa es la referencia. Los elementos independientes del arreglo, número sub 0, número sub 1, se van a acceder mediante esa sintaxis. Internamente, el lenguaje de programación, el compilador, resuelve la dirección de memoria para que nosotros podamos acceder a la dirección correcta y lo hace con este modelo, el que se conoce como base más offset en este ejemplo vamos a crear un arreglo de tres elementos de eh, objetos de la clase cosa de esta manera es que en la memoria vamos a tener los espacios disponibles que suponemos que comienzan en la dirección 116 y así seguirá hasta que se nos termine la memoria. También vamos a eh, determinar que cada uno de esos elementos, de esos objetos cosa, ocupa dos unidades de memoria. Entonces, cuando esta sentencia se ejecuta, lo que hace el lenguaje de programación, el intérprete o la máquina virtual, o la plataforma de ejecución, es reservar seis espacios de memoria, dos para cada uno de los elementos. La dirección de memoria del primer elemento es la que se guarda en la referencia que sabemos que se llama cosas. El mecanismo de direccionamiento base más offset nos permite calcular la dirección de un elemento del arreglo y se hace mediante una fórmula. Lo único que necesitamos saber es la dirección del primer elemento, o sea la dirección de cosas, y el índice. Porque como el tamaño de cada uno de los elementos es fijo, entonces podemos aplicar esta fórmula. De esa manera, cosa sub 0 tiene esa dirección. Porque el índice vale sub 0 por dos queda en cero, entonces coincide con la dirección del primer elemento del arreglo. Luego... Cuando queramos acceder al segundo elemento, el que tiene el subíndice 1, aplicamos la fórmula y en este caso ya nos va a dar el valor 118. Obviamente va a ocurrir 120 para cosa sub 2 y así sucesivamente. Si analizamos la eficiencia del método de acceso a cada uno de los elementos, podemos hacer un gráfico en el cual vamos a tener en el eje horizontal eh, los elementos de un arreglo y en el eje vertical vamos a poner el tiempo que tardamos en acceder a un elemento en particular. Vamos a decir que el valor K representa el tiempo que se tarda en calcular, en resolver esa fórmula, dado la, el valor del índice y de la dirección entonces vamos a decir que sin importar el valor de n, el acceso a un elemento del arreglo es de orden constante, su valor es k y esto es fabuloso porque de esta manera podemos afirmar que sin importar el tamaño del arreglo siempre vamos a tardar el mismo tiempo para acceder a uno de sus elementos otro aspecto interesante, importante de los arreglos, al menos con los lenguajes de programación actuales es lo que se conoce como la redimensión o sea, cambiar el tamaño del arreglo en los primeros lenguajes de programación, o en las, ver en las primeras versiones de los lenguajes de programación esto no se podía hacer porque no teníamos memoria dinámica pero hoy sí lo podemos hacer lo que estoy comentando es lo siguiente. Tenemos una referencia, la llamemos datos, que apunta a un arreglo de cuatro elementos, que tienen algunas cosas. Y en algún momento necesitamos eh, cambiar ese tamaño, porque vamos a agregar nuevos elementos. Entonces lo que hacemos es, con otra referencia, apuntar a un nuevo arreglo que tiene un tamaño mayor, por ejemplo el doble. A continuación vamos a pasar uno a uno los elementos del anterior arreglo al nuevo arreglo. Y ya los tenemos en este nuevo arreglo que tiene más espacio. Podemos entonces prescindir de eh, la referencia de datos y hacer que datos apunte al nuevo arreglo. Y ahora hemos redimensionado, hemos cambiado el tamaño del arreglo. Si estamos en programación dinámica, debemos liberar el espacio. Y si estamos con programación orientada a objeto, va a ser el recolector de basura quien realice ese trabajo. Lo interesante de esta situación es que ahora tenemos tiempo de acceso constante a cada elemento del arreglo, y además, podemos cambiar el tamaño del arreglo en tiempo de ejecución. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, porque haciendo el análisis de eficiencia de este proceso de la redimensión, vemos que en realidad, mientras más elementos tengamos, más tiempo vamos a tardar en pasarlos desde un arreglo, el del tamaño anterior al nuevo tamaño o sea como estamos viendo allí en el gráfico a medida que n crece el tiempo de ejecución de este proceso también crece otros lenguajes de programación nos ofrecen eh, distintas alternativas para operar para trabajar con arreglos como es el caso de C++ que nos ofrece las mismas opciones que el lenguaje original, que el lenguaje de programación C en el caso de C y C++ tenemos arreglos dinámicos que van a poder cambiar su tamaño y estos que son los arreglos estáticos estáticos porque su tamaño se fija cuando se compila el programa porque está fijo en el código el tamaño del arreglo se determina ya sea porque lo de declaramos nosotros o porque se determina contando con cuántos elementos se quiere inicializar. La inicialización de elementos del arreglo también puede ser completa, con los valores por defecto o mixta. O sea, tomando algunos elementos fijos y dejando otros, como en este ejemplo, eh, que se queden, que se inicialicen con el valor por defecto. Y lo que decía de que se puede determinar el tamaño es esta última línea en la cual no se dice cuántos elementos son, sino que el compilador es el que lo determina. Esta posibilidad, la de los arreglos estáticos, es eh, importante, es útil porque nos permite declarar, crear, inicializar y utilizar arreglos cuyo tamaño está fijo, pero el tiempo de acceso a los elementos es constante. Y cuando escribimos el código tenemos que tener un alto grado de certeza de que el tamaño que le vamos a asignar es el adecuado porque no lo vamos a poder cambiar. La única forma sería parando el programa, cambiando el código y volviendo a ejecutarlo. Para solucionar ese problema el lenguaje C++ nos ofrece los arreglos dinámicos. En la declaración de un arreglo dinámico en C++ se utiliza una variable del tipo puntero una variable que apunta a otra zona de la memoria de manera que nosotros podemos solicitar al sistema operativo que nos reserve una cantidad de memoria y eso lo podemos hacer en tiempo de ejecución por eso es que decimos que el arreglo es dinámico porque cuando escribimos el código no sabemos el tamaño la sentencia para solicitar memoria puede ser esa en este caso en el código está fijo la cantidad de elementos que queremos para este arreglo. Cómo se acceden a los distintos elementos eh, es igual que con los arreglos estándar, con la notación del subíndice. Se hace la misma fórmula, se utiliza la misma fórmula de cálculo para la dirección. La posibilidad de devolver la memoria se eh, logra con esta sentencia. Se no hay que olvidarse de poner los corchetes porque si no solamente devolveríamos la memoria del primer elemento. Y acá es donde tenemos la posibilidad de hacer algo variable. Podemos pedir por, por pantalla, por consola que nos ingresen cuántos elementos quieren y solicitar la memoria al sistema operativo. Esto es parecido a lo que recién comenté sobre Java y C Sharp. Pero no nos olvidemos que esos lenguajes tienen recolector de basura. En el caso de C++, tenemos que recordar que debemos devolver los recursos al sistema. En el caso del de lenguaje de programación Python, nos encontramos con una situación un poco especial. Cuando Guido Van Rosen inventa el lenguaje, no necesitaba arreglos él le alcanzaba con los números, con los booleanos, él denominó secuencias a las colecciones de caracteres, eh, ya vamos a ver más adelante en otros videotutoriales esta cuestión de listas y tuplas, los conjuntos que representan los conjuntos de la matemática, y los diccionarios fueron estructura de datos que él necesitaba para su lenguaje. Para lo poco que necesitaba de arreglos con las listas se daba mano, ya era suficiente, pero... Resulta que otros programadores comenzaron a utilizar Python como lenguaje de programación y vieron la necesidad de eh, tener la estructura de datos que maneje los arreglos. Por eso es que el Python no lo tiene como un tipo de dato predefinido o incorporado built in, dentro del lenguaje, sino que es un módulo adicional. Es un módulo que se conoce como arreglos eficientes. De modo que para utilizar arreglos en Python hay que importar el módulo y a partir de allí vamos a poder declarar, inicializar y utilizar los arreglos como estamos viendo. Esta estructura de datos eh, ubica los elementos del arreglo uno al lado del otro en la memoria y también utiliza una fórmula de cálculo del tipo base más offset que es lo que nos brinda esa fabulosa capacidad de, del arreglo, que es acceder en tiempo constante a cada uno de los elementos, independientemente de la cantidad de elementos que tenga el arreglo. En general, los arreglos son eh, muy buenos, muy versátiles, muy eficientes, cuando de eh, hacer cálculos matemáticos se trata. Como Python inicialmente... Eh, se definió, se inventó como un lenguaje de scripting no, no era la idea trabajar con matemática sin embargo este lenguaje eh, resultó ser tan versátil que hubo un grupo de personas que lo comenzó a utilizar para hacer computación científica estas personas desarrollaron todo un producto de software que se conoce como NumPy que es un producto de software justamente para hacer computación científica, que definitivamente es mejor que lo que nos ofrece la librería estándar de Python. ¿Mejor porque, Porque para comenzar los arreglos pueden ser de n dimensiones. Y luego, no solamente tenemos la posibilidad de declarar arreglos, sino que eh, numpy, viene acompañado de una increíble cantidad de código para hacer operaciones de álgebra lineal, transformadas de Fourier, etc. La forma de utilizar NumPy no es muy diferente. Fíjense, se importa el paquete, se importa el módulo, luego se declara un arreglo y se lo utiliza. La cuestión de los arreglos multidimensionales no las vamos a no las vamos a tratar, no porque no sean importantes lo que ocurre es que cuando eh, aprendemos y sabemos manejar un arreglo de una dimensión, hacerlo para dos o más dimensiones significa que hay un poquito más de complejidad, es un poquito más elaborado el código, pero ya conocemos cómo se direcciona, ya conocemos cómo se accede a cada una de las partes, y por supuesto cada lenguaje tiene su particularidad respecto de la sintaxis, de la forma en que se declara eh, y cómo se inicializa cada una de estas estructuras de datos. Lo que sí vamos a tratar a continuación es un aspecto interesante, importante del comportamiento de los arreglos. En realidad, de lo que eh, los programadores hacemos con los arreglos para eh, representar el comportamiento de algunas situaciones del mundo real. Eh, imaginemos que tenemos que eh, almacenar o, o manejar en un programa la lista de alumnos del curso. Entonces nos vamos a crear un arreglo de cadenas de texto eh, con capacidad para 100 alumnos y vamos a utilizar una variable eh, encriptos para saber cuántos eh, alumnos vamos anotando. De esa manera en el primer lugar, en la sub 0, vamos a incorporar un alumno, en la sub 1 otro y cada vez que hagamos eso vamos a incrementar el contador de alumnos encriptos. Fíjense en que podemos utilizar esa misma variable como subíndice porque además de llevar la cuenta de alumnos inscriptos, nos está diciendo dónde está el próximo lugar a usar del arreglo. Eh, un programador de CS++ Java haría esta última sentencia, o sea, en la misma asignación haría la inscripción. Lo que tenemos allí es un, un ciclo, un bucle, para mostrar por pantalla los nombres de los alumnos. Fíjense en que lo recorremos desde la posición sub-0 hasta uno menos que la cantidad de alumnos inscriptos. Eh, es importante recordar esto, necesitamos una variable que mantenga cuántos elementos útiles hay en el arreglo. Si bien el arreglo tiene capacidad para 100 elementos, en determinado momento nosotros no, no estamos utilizando los 100 elementos. Eh, va a ser un problema también cuando, cuando queramos utilizar más de 100, pero eh, durante un buen tiempo vamos a estar por debajo de ese número. Eh, otra cosa importante que ya la vieron es el tema de que inscriptos indica el próximo lugar disponible. Esta situación de tener asociado a un arreglo una variable entera que lleva la cantidad de elementos útiles es bastante común. De manera que los lenguajes orientados a objetos nos facilitan de un, una clase que nos permite crear objetos, estructuras de datos que tienen un comportamiento mejorado. Por ejemplo, ArrayList. Esta la encontramos en C# Sharp y en Java. Fíjense en que creamos el objeto, no necesitamos la variable inscriptos y simplemente con un método que en este caso es add en C# Sharp, y el mismo nombre solo que con minúsculas en Java nos permite agregar eh, elementos, en este caso cadenas de textos a esa colección, a ese, a, esa, a, a ese arreglo. Fíjense en que en ningún momento necesitamos saber cuántos elementos hay o en qué lugar se están agregando. Por supuesto que ADD lo hace al final. Hace exactamente lo mismo que vimos en la, en la, en la pantalla anterior. Para recorrer este, esta, esta colección de objetos, como sabemos que es un arreglo, o por lo menos los lenguajes de programación nos brindan ese comportamiento, comportamiento utilizamos la misma construcción para ir desde cero, mientras I sea menor que y en este caso utilizamos una propiedad, porque estamos con C -Sharp, que es la propiedad COUNT, que nos dice cuántos alumnos, cuántos elementos útiles tiene ese arreglo. Luego el resto es lo mismo. Esta estructura de datos implementa ese comportamiento, ese comportamiento que es bastante normal en los programas que manipulan arreglos. En C Sharp es COUNT, en otros lenguajes tiene otro nombre acá vamos a ver en C++ cuál es la estructura de datos cuál es la clase que nos permite manejar esto se llama Vector básicamente hace lo mismo que el list de C Sharp o el ArrayList de Java esta clase nos permite construir objetos que tienen eh, bastante comportamiento ya está mucho prácticamente todo está codificado todo está implementado todo está probado eh, en el caso de vector, el método o la función miembro que nos permite incorporar un elemento al final de los que ya están en el arreglo se llama pushback y eh, hace lo mismo que el add del array_list. acá tenemos una porción de código que este, seguramente la van a poder este, copiar e, y utilizar más de una vez como he comentado, este arreglo dinámico Este arreglo que tiene comportamiento mejorado también existe en Java y se llama ArrayList. En Java también tenemos los objetos de la clase Vector que son semejantes al ArrayList, son prácticamente iguales. La diferencia es que Vector está preparado para sincronizar su funcionamiento en un ambiente de programación paralela. En cambio el ArrayList no lo hace. Los métodos son eh, prácticamente los mismos. Habría que hacer una comparación método por método para ver si exactamente implementan el mismo comportamiento eh, con los mismos parámetros. Pero este, no, no es el objetivo de, de este video tutorial. Para agregar un elemento en Java se utiliza el método add con minúsculas. En C tenemos también la clase ArrayList en este caso la clase eh, implementa el comportamiento ya sea en programación de un solo hilo o programación multilada o, o paralela. Eh, tiene propiedades como por ejemplo capacity o count, que nos van a decir en el, primero, en el primer caso el tamaño del arreglo interno y count, la cantidad de elementos útiles. Y tiene eh, muchos métodos, entre ellos el add y acá estamos viendo uno que llama la atención, el binary search, que es el que va a implementar. Eh, la búsqueda binaria este método el de la búsqueda binaria es eh, el más eficiente solamente necesita que el arreglo esté ordenado de menor a mayor o de mayor a menor, no importa eh, y hace una búsqueda en tiempo logarítmico acá tenemos una explicación del de binary search en este caso esto es eh, C Sharp fíjense en que eh, busca el, el valor value que es del tipo object eh, quiere decir que es eh, algo que puede compararse con lo que está almacenado en el array List. en c también tenemos código allí estamos viendo ese es el binary search que es un código de template de es un código estándar y lo que estamos viendo ahora es el binary search en java fíjense en que se puede aplicar a un arreglo para eh, hacer la búsqueda en el arreglo completo o se puede aplicar en un arreglo desde un punto hasta otro punto del arreglo que es el método o el código que nos ofrece la librería estándar el standard template library de C++ en C Sharp eh, también tenemos una clase estática que nos va a permitir hacer búsqueda binaria en un arreglo fíjense en que los parámetros en este caso es un arreglo que es sobre el cual se va a aplicar la búsqueda y un objeto que es el que estamos buscando. Esta, este método está sobrecargado, también se puede hacer desde hasta, y tiene muchas variantes que, este, si en el caso de necesitar, les recomiendo, miren en la documentación del lenguaje. Antes de finalizar este video tutorial, eh, vamos a resumir un, los conceptos que hemos tratado. Vamos a decir que eh, prácticamente todos los lenguajes de programación nos ofrecen alguna forma del de tipo de dato estructurado arreglo. Los lenguajes orientados a objetos nos lo facilitan también en eh, formato de objetos. O sea, tenemos una clase, una definición, una plantilla de clase que nos va a permitir crear objetos. Lo importante de los arreglos es que tenemos a tiempo de acceso constante a cada elemento. La programación con memoria dinámica se puede hacer. Obviamente se hace en C estándar, se hace en C++ y hay otros lenguajes que también lo permiten. El problema es que este, debemos recordar de devolver la memoria. En cambio, la programación orientada a objetos es más, más segura. No vamos a decir que es la gran cosa, pero este, resulta más segura porque el recolector de basura se encarga de devolver las memorias que nosotros eh, ya no utilizamos. En la mayoría de los lenguajes de programación, tenemos eh, el comportamiento clásico, el comportamiento estándar que los programadores le damos a los arreglos. O sea, llevar la cuenta de los elementos útiles. Bueno, eh, nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Chao!